Pues son eh, lo, los grandes ejes y las grandes misiones y funciones... ...que cumple la Universidad. Evidentemente se han constituido y se van a constituir eh, ejes temáticos... ...que tienen que ver con eh, la docencia y el aprendizaje... Eh, ...la investigación y la innovación... ...la, la relación entre eh, sociedad, cultura y proyección social de, de la Universidad... ...al mismo tiempo que eh, otras áreas y grupos muy importantes de trabajo... ...como es eh, los propios modelos de gobernanza, de gestión y de financiación... ...de la universidad, el modelo económico y la, y la transformación del entorno... ...y modelos de transferencia de nuestra institución en, en, en nuestro entorno... ...económico y social y al mismo tiempo, sin duda alguna, dos áreas eh, que son muy... ...transversales, eh, como son otras transversales, evidentemente todo lo que... ...tiene que ver con valores como la igualdad... En, todo, eh, en, todo, en todos los procesos y en todas las áreas temáticas, pero dos, dos áreas específicas eh, que tienen una, una implicación estratégica muy importante, como son la internacionalización, la, la, la, la encarnación de nuestra universidad en un contexto global internacional, con un fuerte compromiso al mismo tiempo local, pero también, también el gran desafío que incluso la pandemia ha acelerado de eh, la transformación digital de ...la universidad, de la transformación digital de nuestras funciones... ...de la docencia, de la gestión, de la investigación... Eh, ...a través de eh, esa aplicación de nuevas tecnologías... ...de nuevas visiones que eh, la revolución eh, digital ha traído consigo. Bueno, para esa grande área de trabajo... ...lo que se ha fijado es una serie de grandes temáticas... ...de contenido a abordar para que sirva de referencia... ...a los distintos eh, grupos... ...para comentar eh, y hacer eh, propuestas eh, de futuro. Asimismo, se han establecido una serie de perfiles... ...para cada una de esas grandes áreas. Por otro lado, es importante remarcar un plan estratégico... ...y un plan estratégico con un horizonte temporal de 10 años... ...es un plan de la institución... ...y por tanto, trasciende la labor de cualquier equipo de gobierno... ...serán las grandes líneas, los grandes ejes que marquen el futuro de la universidad, de pensar la universidad en un nuevo, en un nuevo siglo, ante los retos sociales, eh, técnicos, económicos, a los que se ha, se ha de hacer frente desde la universidad, y eso hace que sea necesario este ejercicio de reflexión estratégica, pero al mismo tiempo, evidentemente cada equipo de gobierno tendrá que desarrollar de forma operativa a través de sus planes directores, de sus planes ejecutivos, aquellas eh, líneas programáticas, aquellas grandes líneas estratégicas y ejes sobre los cuales se define el modelo de universidad para los próximos años. Cuando estamos hablando de grandes líneas y cuando estamos hablando de grandes líneas y, y de proyectos estratégicos en eh, eh, los que eh, será el nivel de reflexión que desarrolle el plan. el plan estratégico, evidentemente, son planos diferentes a los que desarrollan los planes ejecutivos o los planes directores que, por ejemplo, concretan las grandes líneas y modelos eh, sobre eh, docencia o investigación en los respectivos planes eh, concretos de investigación o los, los planes de infraestructura a desarrollar de forma concreta para abordar lo que sí es importante eh, abordar en este proceso, que son pues las grandes decisiones las grandes eh, eh, las grandes eh, ideas sobre cómo debe discurrir de el futuro cómo debe ser la universidad de granada en el horizonte del 2030.